Cornelio Reina Cornelio Reina Cineros, compositor, cantante y actor mexicano. Grabó 60 discos de música ranchera y norteña. Fue la primera voz del grupo Los Relámpagos del Norte. Participó en alrededor de 30 películas sobre la cultura popular mexicana. Síntesis biográfica. Nació en una ranchería llamada Notillas, en el estado de Coahuila, México, el 16 de septiembre de 1940. Sus padres fueron María Cineros Almaguer y Román Reina Segovia. Sus padres se separaron cuando él contaba con solo meses de nacido. Al tiempo se reencuentra y es cuando nace su único hermano, Pedro Reina, quien también es compositor. Estudios. Cursó hasta el tercer año de primaria, ya que en Notillas, Coahuila, carecía de, su, de sistema escolar. Ya adolescente se trasladó a Monterrey, dejando padre y abuela, paternos a quienes tanto quería y dedicarse a perseguir sus sueños. Trayectoria artística. Tiempo después emigra junto con su madre y sus hermanos a Reynosa, Tamaulipas, y ahí trabaja en una ladrillera. A finales de los años 50, Cornelio forma el dueto Carta Blanca. El dueto frecuentaba el bar Cadillac, donde se daban cita a todos los músicos locales. De ahí salían a tocar a diferentes centros nocturnos de Reynosa, pero la inquietud de Cornelio era hacerlo profesionalmente, ya que ejecutaba el bajo sexto con singular maestría. En 1961, en el bar Cadillac se reencuentra con quien sería su compañero de tantos éxitos, Ramón Ayala. Formaron el dueto Los Relámpagos del Norte, alcanzando grandes éxitos con temas como El Velos Míos, Vida Truncada, Callejón Sin Salida, Ya No Llores y muchos más, siendo la mayoría de inspiración de Cornelio. Ha llenado toda la capacidad numerosos escenarios en México y en la Unión Americana. Cuando iniciaron los grandes bailes, el famoso dueto revolucionó la música norteña con un estilo peculiar de Texmes, influencia musical que predomina hasta la fecha. Una de sus mayores satisfacciones es haber llevado la música norteña a mercados hasta entonces impenetrables. En el año 1971, Cornelio Rey y Ramón Ayala deciden perseguir sus inquietudes por separado. Cornelio traslada a la Ciudad de México grabando un acetato con Mariachi, un sueño hecho realidad. Una de las canciones de ese disco alcanzó un éxito inesperado, Me caí de la nube. Cornelio conquistó a México y un importante mercado de la Unión Americana, Centro y Sudamérica. A estos éxitos le siguieron otros tantos, entre ellos, lágrimas de mi barrio, me sacarán del tenampa, me caíste del cielo y muchos más. La personalidad bohemia de Cornelio Reina forjó un estilo único, al momento de cantar su voz de textura grave y la mirada firme le dieron algo especial. Tienen su haber 60 discos grabados. Cornelio hizo alrededor de 20 películas, todas con temas de sus canciones, bajo la producción y dirección de Rubén Galindo. Alcanzó la plenitud del éxito con mariachi, pero su cariño por la música norteña hizo que alternara sus grabaciones entre estos dos géneros. Mantenía en contacto con su compañero Ramón Ayala, el de los Relámpagos del Norte, de quien se separara en 1971 y con el cual llegaron a realizar giras en formas esporádica. La última gira en la cual se encontraba satisfecho fue la realizada y en el año de 1996, gira por la Unión Americana que se prolonga seis meses, iniciando en el mes de junio y finaliza el 24 de diciembre del mismo año. Muerte Cornelio Reina murió el 22 de enero de 1997 en la Ciudad de México a causa de una complicación en una úlcera estomacal, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Garibaldi, en donde se le rindió un homenaje. Posteriormente, sus restos fueron llevados a Reynosa, Tamualipas, en donde una multitud lo esperaba con profundo dolor, pues Cornelio aún era joven y aunque su proyección ya no era la misma de unos años atrás, en la región sur de Texas y norte de México, seguía contando con... Un gran número de seguidores. Homenajes y reconocimientos. A través de sus 30 años de carrera recibió múltiples trofeos y reconocimientos. El último que recibió en vida fue el Ukoy Howard concedido por el programa de Johnny Canales. Cornelio Rey nació si objeto de una serie de homenajes en su pueblo adoptivo, Reynosa, Tamaulipas. Se develó una efigie en la Plaza Garibaldi gracias al esfuerzo de sus amigos y compañeros de la música. Y como reconocimiento por el parte del gobierno de estado de Tamaulipas, una calle lleva su nombre, 1997. También se le han hecho reconocimientos en el estado de Coahuila. El 7 de mayo de 1997 en el Senado del Estado de Texas de Estados Unidos de América se instituyó un día de duelo por su fallecimiento. Resolución 657 del Senado en memoria de Cornelio Reina. Ingresa al Salón de la Fama en el año 1998 en la ciudad de San Antonio, Texas. Sin embargo, el galardón más valioso será el cariño de la gente, que a través de sus canciones lo mantienen vivo en sus corazones. Al momento de su deceso estaba por iniciar una grabación para una importante disquera, por lo cual se había trasladado hasta Ciudad de, de México. Antes de sus restos fueron trasladados hasta la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Sus compañeros al son de Tebas Ángel Mío le dieron el último adiós en la plaza de Garibaldi.